amigos, se les recuerdo, esto es de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes, noticias, análisis, comentarios y por supuesto entrevistas como esta que tenemos en el día de hoy. Nos acompaña el doctor Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República y una figura conocida, querida por todos, por su condición de ser humano, por la forma... Eh, amable y ese don de gente que tiene Jaime Buenos días Jaime Buenos días a ustedes pa y buenos días buen a día. todos los televidentes Gracias por permitirnos compartir ideas con ustedes y con los televidentes Para nosotros es un placer tenerte acá Igual para mí Bueno, estás Do en campaña eh, Estás en eh, campaña por... Porque el... hay almas que salvar <risas> Así dice la, la, la canción religiosa Doctor, eh... Apenas ayer fue rendido un informe que da cuenta de la situación que ocupa la República Dominicana en, la, en el examen de lectura que fuimos colocados en penúltimo lugar a nivel mundial. ¿Cuál es su visión con relación a eso después del dinero que se ha invertido en educación, todo lo que se ha invertido en infraestructura, eh, que tengamos unos resultados tan píricos? ¿Qué usted piensa que tenemos que hacer para solventar esa situación? Yo creo que es una gran oportunidad lo que nos han dicho. Nos han dicho es una medición, cómo estamos. Y indiscutiblemente hemos mejorado en la calidad del, para el estudiante, las condiciones, las aulas, la, los salarios de los profesores. Pero se necesita mejorar en la disciplina, en el cumplimiento de los programas, de los horarios. Por ejemplo, en la provincia de Hermanas Mirabal tenemos un liceo científico para estudiantes sobresalientes del sistema público, una de las mejores instituciones, con un nivel, los estudiantes saben inglés, francés, dominan la tecnología, dominan la ingeniería, las artes, y esto todo es parte de una iniciativa dentro del programa de gobierno. Ahora, ahí se cumplen los horarios de clase, ahí se da clase los sábados, ahí hay una disciplina, permanente, y es indiscutiblemente que da resultados. Ahora, como esto es una evaluación PISA a nivel internacional, uh -huh. usted vio que ahí, en el lugar bastante lejos, el primer país que aparece es Chile, de América sí, Latina. Sí. O sea, América Latina en general está muy retrasada. Restrasada, Hay que ver los avances. O sea, China propuso cuatro grandes regiones de ellos en, en la evaluación de PISA, y ocuparon los tres primeros, los cuatro primeros lugares, hay unas condiciones que le permiten a China, entonces nosotros tenemos que aprender de todo eso, lo que nos permite esta evaluación es, lo preocupante es que se hizo en el 2015 y, y no hemos cambiado mucho, bueno eso significa 2015. que no se puede estar cambiando permanentemente de ministro, que no se puede, o sea, que hay que mantener una línea, yo creo que el ministro actual tiene una línea bastante clara de cuáles son sus responsabilidades, hay que ver si justifica que una escuela determinada en un pueblo no funcione, que todas las escuelas se vayan a huelga para que esa funcione. Hay que ver si realmente vale la pena que porque a determinados profesores, lamentablemente, no le llegara el salario, las compensaciones a tiempo, vale que se haga toda una huelga en todos los distritos para eso. O sea, nosotros tenemos que analizarnos todos y todas como sociedad, y saber si conviene al sistema educativo que sigamos perdiendo tantas horas de clase. O sea, hay provincias donde después de las 3 no se da clase. Sí, sí. Pero después de las 12 no se da clase. Lo que se dan ya los talleristas supuestamente, los profesores. Entonces tenemos que hacer una, un análisis de conciencia. De que no es solo la voluntad del gobierno. La voluntad del régimen político que esté ahí. Tiene que haber también una voluntad de la sociedad. Así que esperemos que PISA nos sirva para evaluar esas condiciones porque, en, por ejemplo, en Salcedo, los niños de las escuelas privadas quieren irse a la escuela pública. Ahora, al liceo científico quieren ir. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones, pero hay disciplina también. Entonces, eso indiscutiblemente que nos podría permitir a todos y todas hacer un análisis más profundo de cuáles son las corresponsabilidades del Estado y de la sociedad para empezar, vamos a hacer, a partir de ese análisis, para ver si en un plan, digamos de 10 años, 2018, 2028, cómo podemos, independientemente de los cambios de gobierno, como por ejemplo, los gobiernos municipales, como lo establece la ley, asumen más responsabilidad en el seguimiento a la educación. Porque los gobiernos municipales quieren solo que le den dinero del gobierno central para ellos hacer cosas, pero no le dan seguimiento a la educación. Tal vez eso sería importante, tal vez sería importante que los legisladores, congresistas en general, asuman una responsabilidad mayor en el seguimiento, al cumplimiento de los programas educativos. Es una idea, no estoy diciendo que eso debe ser, pero sí, como la familia, cuando convocamos a las familias a las reuniones, aparece, ni siquiera un 30% va a las reuniones de, sí, por verdad. ejemplo, nosotros estamos aplicando en la escuela Hermana Mirabal de Ojo de Agua, el programa se llama PEF, que es profesores, estudiantes y familia, uh -huh. y apenas logramos que vaya un 40% de la familia, con mucha inclinación, y cuando van van las mujeres, no van casi los hombres, o sea, no le importa a la familia la educación de sus hijos, entonces hay una corresponsabilidad que tenemos que asumir, es fácil. Porque los dominicanos somos expertos no en buscar soluciones, sino en buscar culpables. Claro. sea, pues ahí encontramos un culpable, el gobierno. No, eso no es así. Tenemos que hacerlo entre todos. Dándole un poco el giro a la pregunta que le hacían y a su respuesta. Usted planteaba que la oposición está enfrascada en solo salir del PLD y no así planteando soluciones o en busca de dar respuesta. Eh, a las problemáticas más importantes que tiene el país de llegar al gobierno. Y decía que necesitamos eh, continuar con el PLD encabezado por Gonzalo Castillo y en todos los demás eh, niveles, y, en las alcaldías y demás. Y decía que para nosotros continuar con el avance y las nuevas ideas que tiene Gonzalo y, y demás y, y todos los candidatos es lo que necesitamos en este momento. Entonces la pregunta es... ¿Cuáles son las nuevas ideas de Gonzalo Castillo? Porque él dice que va a seguir la obra del presidente Medina. Mire, lo primero que debo que decirle es que una vez, cuando yo era vicepresidente, planteé que pasáramos de la protesta a la propuesta. Sí. Porque, por lo que acababa de decir, aquí a veces somos muy dados a buscar culpables, pero no a buscar soluciones. Y las soluciones se buscan a partir de las propuestas que uno haga. Creo que nuestra, nuestros adversarios y lo planteé no tienen propuestas, deberían estar diciendo las cosas, deberían hacerse así, asa, como hacía Juan Bosch, que planteaba una crítica y hacía cuál es la propuesta de solución de ese problema. Solo tienen una apuesta, saquemos a esta gente del gobierno. ¿Para qué? ¿Para inventar cómo llegaron cuando llegaron y le echaron la economía abajo, generaron toda esa inestabilidad? No. Entonces yo creo que primero, Gonzalo Castillo, que aún no es candidato, es que he elegido, pero no ha, no, ha, no ha entrado en la escena electoral, por tanto no puede plantear una propuesta de gobierno. Pero ha estado diciendo dentro de sus campañas las nuevas, nuevas digamos, perfilando nuevas ideas. Hay un tema de seguridad en la República Dominicana, que a la gente le preocupa la seguridad. Gonzalo Castillo mostró entre el programa de seguridad vial que hoy las autopistas y la carretera son mucho más seguras que lo que eran hace un tiempo. A usted le pasa cualquier cosa en la autopista y usted encuentra una solución. Gonzalo Castillo ha planteado la necesidad de ampliar el programa de seguridad a otros sectores. Ahora, cuando se lance el programa de gobierno, ahí él definirá más claramente las propuestas. Gonzalo Castillo ha hablado de la necesidad de ampliar, hablamos ahora mismo, el tema de la educación. No es solo que debemos tener más aulas como las tenemos, mejor la alimentación para los estudiantes en las escuelas. Mejor seguridad en las escuelas, mejor salario para los profesores. Hay que ampliar los programas de educación, hay que generar el primer empleo, hay que generar, o sea, preparar a los estudiantes, ir transformando los liceos de modalidad general en politécnicos para preparar profesores que cuando salgan de ahí. Por ejemplo, cuando salen los jóvenes del liceo científico encuentran inmediatamente trabajo en call center porque dominan el inglés o, o pueden encontrar oportunidades en el sector turístico porque dominan el francés. Ahora, lo que debemos permitir es que cuando se vaya a lanzar a entrar en la campaña electoral presidencial igual que pedirle ahora mismo a un legislador que diga cuál es su programa definido no puede ser porque no hay una campaña de legisladores. Ahora, lo que sí, la compañera Miledic eh, Núñez hizo es definir un programa porque ya ella sí fue proclamada y definió una serie de lineamientos del ordenamiento territorial del ordenamiento del tránsito de la participación de las comunidades en los programas municipales, o sea que ya ella sí va definiendo programas eh, Gonzalo Catillo hace lineamientos generales todavía porque no es digamos, no estamos en una campaña electoral mm. presidencial no estamos en una campaña electoral congresional, estamos en una campaña electoral municipal. Ahora Gonzalo Castillo ha mostrado tener eficiencia en lo que se le ha asignado a, como funcionario. En siete años que duró ha sido el mejor ministro de Obras Públicas, un hombre práctico, directo, cercano. Ahora yo quiero escuchar qué es lo que los adversarios proponen, porque eso sí están en campaña hace mucho tiempo. Eso está en campaña hace mucho tiempo. Doctor. Tanto los del, del PRM como los nuevos que han surgido. Doctor, yo soy isciano igual que usted. Y le doy las gracias porque nos dejaron algo cuando ustedes... Is, es que son de ISA, del Instituto Superior de Ajá. Agricultura, porque sí, a veces exacto. el público no lo entendería. Sí, sí. <risa> y bien me, es H, y pues. bien me pudiera ir al plano político porque soy político. Pero me interesa otra cosa de usted. Ante el cambio climático y la vulnerabilidad que nosotros tenemos como nación, ¿qué estamos nosotros haciendo como país? Bueno, mire, nosotros en términos, lo primero que tenemos que alertar ¿qué que puede hacer cada ciudadano o ciudadana para prepararse al cambio climático. Por ejemplo, nosotros como país al nivel de vulnerabilidad frente a la crecida del mar por el deshielo de los glaciares frente al calentamiento global lo que tenemos que prepararnos cada día es sembrar más mangles alrededor de las playas del mar porque vamos a ser víctimas de inundaciones permanentes nosotros lo que tenemos que prepararnos es sembrar más árboles porque nosotros tenemos un parqueo vehicular que se ha cuatruplicado en los últimos años y realmente no ha, ya poco está quedando pocos árboles que absorban todo el monóxido de carbono que genera el parqueo vehicular. Por eso usted ve que cuando fui ministro de Ambiente, todas las autopistas las sembramos alrededor de árboles. ¿Para qué? Para que esos árboles absorban todo el monóxido de carbono que generan los vehículos. Nosotros tenemos que ir como ciudadanos y ciudadanas asumiendo una responsabilidad de que no es necesario ir a todas partes en vehículo, generando contaminación. No es necesario consumir cada vez tanto plástico, que la producción el plástico, en las fábricas que producen plástico, generan cada vez más contaminación. O sea, creo que nosotros como país pequeño, lo único que tenemos que preparar a la población para que hagan los, sus deberes, porque como país, como nosotros los grandes países son los que tienen que hacer en el cambio climático. O sea, los grandes países son los que tienen que aportar, porque nosotros los pequeños lo único que sufriremos es la consecuencia de esa irresponsable política norteamericana de salirse del Acuerdo de París, o de los chinos de hacerse un poco los chivos locos. O sea, en el fondo, nosotros lo que vamos a hacer, Islas, es gritar, pero para no quedarnos gritando, vamos a hacer como ciudadanos, aunque la gente aquí, vamos a organizarnos, porque aquí todos Bien. los niños quieren hablan de cambio climático, ¿Cómo? pero ¿cuántas organizaciones ecologistas están surgiendo Ay, para defender eso? No. El pueblo sabe, pero no se organiza para eso y deberíamos organizarnos. Estoy de acuerdo contigo con respecto a la responsabilidad de la sociedad en la participación, en la consecución de la solución. Pero el Estado dominicano ha dado muestra contraria a lo que estás estableciendo y te lo digo porque el, terminó el plazo en octubre del año pasado, el acuerdo de París, el presidente Medina no firmó y hoy tenemos una punta catalina en, en proyecto. Mientras que Canadá pretende que para el 2020 ya tenga un 83% de ese tipo de plantas fuera de su de su, su eh, de su su parque. No es posible entonces dejar de lado la parte estatal, que es la que define la política, obviamente. No ni podemos dejarla, porque es una corresponsabilidad, lo he hablado. Por ejemplo, el, lo de la Punta Catalina fue el mal menor, pero no es que sea bien lo que tiene el gobierno que fomentar, lo que está haciendo, fomentando cada vez más producción de energía eólica, de energía solar. O sea, como está promoviendo cada día más parques eólicos, más parques solares, de, de, de paneles solares. Eso hay que, alternativamente, hay que tratar de reducir, digamos, tanto uso de, de combustibles fósiles. Nosotros siempre pensamos en el gas natural, que era, pero no, no fue tan fácil lo que no. se pensaba. O sea, la planta Catalina es el mal menor. Imagínense si yo puedo estar de acuerdo con eso. O sea, pero, en fondo, no. pero en el fondo, no, no, pero en el fondo era lo, lo, lo posible en un país pequeño, sobreviviente, las condiciones. O sea, eso es una discusión que tenemos permanentemente. Estaremos echando los próximos 100 años esa discusión, porque es una discusión entre visión... No de la, es, sí, permiso, disculpa, 100 ¿no? ¿Usted años, plantea mucho que en un país para pequeño eso era lo que se necesitaba hacer. No, lo que era posible hacer en este momento. O sea, fue el mal menor, vuelvo a decir, el mal menor en este momento era el mal menor no había otra posibilidad alternativa en este momento para el crecimiento de la economía tan rápido de la necesidad de energía eléctrica tan rápido no había otra solución eh, a, a corto plazo que no fuera esa que no, es una, sí, que no es una solución es una media solución ahora es fácil desde afuera nosotros, que lo que tienen que plantear nuestros adversarios es que es lo que yo haría porque por eso no, no plantean nada eso critican, pero no plantean alternativas. Entonces, en el fondo, yo creo que el Estado no. El Estado es el que norma las cosas. El Estado es el que debe estar regularizando todo eso. El Estado tiene también su responsabilidad. Esa es la realidad. Ahora, lo que estoy diciendo es, ¿pero cuántas organizaciones desde la sociedad están surgiendo para reclamarle al Estado que cumpla esa responsabilidad? El problema es que todos estamos individualmente bien informados, pero no nos organizamos. El Estado, y dígase aquí el gobierno, el Poder Legislativo, o sea, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, solo se mueven si hay una fuerza social que los impulse, y la fuerza social no se va a producir si no hay una organización social. Don Jaime, usted es miembro del Comité Político del de PLD. Hace ya unas semanas, si se quiere, el presidente, el expresidente de, de, de ese partido salió alegando de que ustedes le hicieron un fraude colosal. Eh, ¿Su opinión? Al sí, el presidente okay. del partido, Leonel Fernández, sí. eh, bueno, y, y no, creó no. un partido. Pero déjame no, no. Ah, ok. ¿Puedo hacer la pregunta? Sí, sí, sí, ah, sí. Sí, ah, bueno, la pregunta. lo que pasa que, está que la acusación... ¿sí no, no, la, la, la cuestión es de que no es que la hayan hecho en la, en la Junta. Eh, tuvo el problema. No, Vamos a dejar no, la, no, pregunta. No, ejemplo, tu pregunta, la pregunta. Desarrolla tu pregunta, Yerjan. salió del, de, del PLD Bien. y alegó que le hicieron un fraude, específicamente eh, la Junta Central Electoral con, con vínculos con el sector del denalinismo. ¿Qué, represent, ¿Qué representa para, para el partido la salida de, de Leonel Fernández? Y ahí mismo, eh, otra pregunta. Usted, le, le en una carta que le envió al expresidente Leonel, le dice eh, como que no se puede, déjeme ver. Hoy no podemos ver mal lo que ayer nos parecían habilidades políticas. ¿A qué se refería usted con eso? Mire, lo primero es que el fantasma del fraude es un fantasma que nos agobia a muchos. Por ejemplo, el, el candidato adversario real nuestro, que es el del PRM, heredó de su papá la palabra fraude, porque a su papá siempre le hacían fraude. Nunca ganó el doctor Abinader que no fuera con fraude. O sea, que no, nunca, nunca, perdió, perdió. nunca perdió, sino que siempre le hacían fraude. Y cuando yo veo sus intereses de querer desacreditar a la Junta Central Electoral, que es el órgano institucional, eso no le conviene a nadie. No es para ponerse adelante, como parece, de que cuando declaren a Gonzalo Castillo ganador, entonces pasarse cuatro años diciendo de, deslegitimando ese triunfo para ver si nos debilitan y logran llegar en el 2024, sino que a mí me preocupa que estemos generando una, un ambiente de inestabilidad por dudas en la Junta Central Electoral que luego desestabiliza la economía. No tiene que ver con ¿Y la si se de la, la economía? ¿Eh? ¿No tiene que ver con la actitud de la misma Junta? No, no, no. Yo en, la, pienso... en, la, en, la, en las decisiones que ha tomado, Jaime, evalúalas. Bueno, para terminar mi idea, eh, idea recuerden que todas instituciones toman medidas que podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de que son los que tienen que tomar las medidas son ellos. Ahora, si nosotros acudimos a un partido de béisbol o de, de fútbol y del principio el árbitro se dice que se vende, que no actúa bien, ya nosotros vamos con una duda. Bueno, lógicamente los que pierden siempre tendrán una razón para no suicidarse. No fue por ello que el equipo fue malo, sino que el árbitro fue el malo. ¿verdad? Los árbitros cumplen como los cura un gran papel cuando uno se desahoga. Se ensagua contra el árbitro. No es cuando Messi no mete la pelota, sino que ese árbitro no estuvo atento a las patadas que le daban a Messi y por eso perdió el Barcelona. O esa realidad, déjeme decirle que nosotros debemos ser más respetuosos frente a las decisiones que toman los organismos. Porque Pero, esa es nuestra Junta Central Electoral, la que se tomó por consenso. Esa es la que pudimos elegir. Doctor. Entonces, yo quiero. Lo que pasa es que, déjeme decirle, algo. en el fondo. Todo se está preparando para desacreditar el nivel institucional del país. Entonces, nuestro adversario, al que se le une otro adversario nuestro... Yo entré en el PLD en el 78 y ahí hubo una crisis. En ese momento se fue Amiro Cordero, Tonito Abreu, Clive Gutiérrez, Franklin Almeida. Entré ahí. Por tanto, entré en un momento de saber que siempre hay gente que se va. Y luego se fueron los fiallos, gente que yo quería mucho porque eran muy conceptuosos. Luego el PLD... Se pulsó Burkel que se fue con un grupo que eran gente valiosa también. Después volvieron y fueron ocho años vicepresidentes. Mira qué cosa. Después de postularse con otros partidos y todo. Entonces, el fondo, ¿qué pasa? Después se fueron los grupos de la, la sindical del PLD. Y bueno, ahora se fue. Doloroso que se vayan. Siempre doloroso que se vayan. Ahora, yo siempre he dicho que cuando en un panal de abeja, en una colmena que crece, hay una abeja reina y crece otra, y llega un momento en que las dos no quieren coexistir, entonces una se queda en la colmena y otra se va como enjambre, haciendo mucho ruido, que lo hacen los zánganos, se va y se engancha ya en otro palo, pero hay que recordar que la que produce miel es la que se queda en la colmena, miel para el país, la otra lo que hace mucho ruido y no produce nada, enganchada en un palo a ver si le tocan los tambores y vuelve y baja, Creo que suerte le deseo, pero en el fondo, nuestro adversario, Luis Abinader, solo vive hablando de fraude. Ya se está preparando como su padre para decir que le hicieron fraude cuando no gane. Doctor, el Partido de la Liberación Dominicana, de cual usted miembro, elaboró la teoría del fraude cada vez que le tocó perder frente a Joaquín Balaguer. El PRD lo enaboló frente a Joaquín Balaguer cada vez que le tocó perder. Danilo Medina, su presidente de ahora, lo enaboló frente a Leonel Fernández cuando le tocó perder. Las instituciones de la República Dominicana, la mayor parte de la sociedad, la, las percibes como inoperantes y dominadas por el poder del presidente. Llámese la justicia, el ministerio público, las fuerzas armadas. Aquí no hay ninguna institución que se salve de una mala apreciación de la gente, y la gente no tiene que hacer ningún esfuerzo por desacreditarla. Son ellas las que se desacreditan con sus hechos. En una democracia, la principal función que tiene una institución, aparte de consensuar las decisiones que va a tomar, es redincuerta. La Junta Central Electoral no ha hecho eso. Aquí yo no creo que nadie quiera jugar a desacreditar a la Junta, sino que la Junta se desacredita con sus hechos. Y así lo hacen la mayor parte de las instituciones. ...se puede elaborar como discurso político el decir... ...lo que están es preparándose para cuando llegue el fraude... ...pero de lo que se trata es que realmente... ...la Junta sabe que antes de que comenzara el proceso... ...el 6 de octubre debió hacerse una auditoría que no se hizo... ...que después que pasó ese, ese, ese, esas primarias... ...debió re realizarse otra auditoría y no se hizo... ...hay excusas que la pueden legitimar... ...pero lo que hay es que en concreto no se ha hecho y no se ha cumplido con lo que ellos fueron electos para poder facilitar que se hiciera unas elecciones ahora con un voto electrónico Bueno, yo voy a decirle algo estamos en un país democrático pero con pocos demócratas aquí la gente no sabe ni perder ni ganar el perdedor se vuelve arrogante eh, el ganador se vuelve arrogante el perdedor se vuelve conflictivo siempre, por eso le dije en general aquí hay una cultura del fantasma del fraude sobre todo en cuando fuimos al proceso electoral del 6 de octubre, que todo el mundo votó, empezaron a contar, todo estuvo bien. Es más, en el partido opositor nuestro, que quiso ir con un padrón cerrado de 1.3 millones de votantes, pero a los cuales solo aparecieron 0.3 porque un millón de los que ellos daban por seguro no fue, supongo que sería que le hicieron un fraude y no, no apareció, ¿verdad? Entonces, pero se estuvieron muy contentos y llegaron a un acuerdo muy bien, todo bien. No hubo un solo candidato a regidor, ni alcalde o alcaldesa, ni a diputado que protestara, que dijera a mí me hicieron fraude, nadie. Solo hubo un candidato de los de nosotros, que logra, lógicamente logramos vota, llevar en la boleta dos millones casi de votantes, 1.8 para decir, para, de votantes con un padrón abierto, parece que también un fraude abultado, pero nadie dijo nada, nadie dijo nada, o sea, no, no hubo una mirada mala, no hubo una palabra descompuesta, es un proceso electoral tranquilo que hubo, porque vamos mejorando. De hecho, hubo una vamos opción. mejorando se pueden cometer errores, pero vamos mejorando. Ahora, ¿quién conviene desacreditar a nuestra institución? No lo sé. Si usted cree que como posición política, yo respeto porque a veces usted parece más comentarista que, que preguntador, pero eso es su derecho. Claro, claro, de claro, hecho, Jaime, un, Jaime, Uy, toma panel, 54, toma claro, Ahora, claro, mire claro, lo que claro, le quiero decir. Yo confío en la Junta Central Electoral. Claro. Ahora, no necesariamente esté de acuerdo con todas las decisiones que ellos tomen. Eso sí, no. ¿sabes? Porque esa es la democracia. de Tener posiciones a favor y posiciones en contra. O sea, Usted tiene derecho a, a, a decir lo que dice y yo también, Jaime. pero en el fondo tenemos que confiar que en que alguien, que... alguien, porque si no confiamos en nadie, entonces las cosas sí si van mal, vamos a Yo No es confiar ¿no? en alguien ¿no? ¿no, que toma las decisiones que le corresponde tomar, No necesariamente que estemos de acuerdo Italia. con ellos, no necesariamente que estemos de acuerdo. O sea, yo no estoy de acuerdo con muchas decisiones que toma la junta, pero no quiere decir que por eso crea que son unos charlatanes, que no sirven, que no trabajan, que no hacen nada. No, es ¿Cómo aceptar las cosas cuando están en contra de uno? En el, en nuestro adversario aceptaron el proceso electoral interno de ellos muy bien, solo que le fue muy mal porque llevaron punto 3. Y lógicamente usaron la excusa del otro eh, candidato nosotros. Y, eh, para unirse a eso, de desacreditar la Junta, pero en su proceso ellos no dijeron nada. ni, hay, ni Nadie impugnó su proceso. Ahora fue pírrica la votación que tuvieron, muy pírrica. Cuando yo veo que nuestros candidatos en los municipios Pimentel, Castillo, donde compitieron internamente, sacaron tres veces más votos que lo que sacó el que será adversario de ellos, de otro partido, es una señal que da duro, o sea, una señal que no es buena para ellos, o sea, el, el hecho de que sus candidatos tuvieron una, por, una eh, votación muy pírrica, pero no fue por fraude, fue porque no movilizaron a la sociedad, fue porque... Parecía un proceso dedicado al PLD, solamente el proceso electoral del 6 de octubre. Y porque un compañero que es demócrata y que en el fondo la democracia solo favorece cuando él ganaba, pero cuando él perdió, entonces se sublevó. O sea, en el fondo, yo no quiero hablar de cosas del pasado, ni sí. hablar de amigos. Yo solo le escribí, aunque se cogía esa palabrita de contexto, sí. yo que solo le escribí decirle, acepte su derrota, ganó Gonzalo Castillo, Usted minimizó a Gonzalo Castillo lo mismo que no hizo Peña Gómez, que no minimizó Jaime, a Leonel Fernández aquella vez y lo, los adversarios no se minimizan. Por eso nosotros no minimizamos a nuestro adversario, aunque se esa pírrica votación Mira, de 323. Jaime, votos, Jaime que ¿tú, tú eres sí? miembro de la Junta Monetaria, Ajá. ¿verdad? Todavía lo sigue siendo. Sí, sí. Y no es incompatible la política con la función del miembro de la Junta Monetaria. No, no. ¿Cómo tú manejas eso? No, primero la revise lo establece. No, no, no, no. Usted me busca un artículo de la ley yo como usted es un ilustrado en ese tema, no yo consulté a todos, incluso inclusive a Ricardo Rojas León, que es un ducho en la ah, materia sobre serios. eso. No, no es incompatible. Yo lo que no hablo de estadística ni de temas económicos, porque no es ético, dado que yo soy, obtengo información privilegiada en Correcto. términos económicos, de eso está no hablo. Pero ahí. no es que me está prohibido por ética. Sí. Por ética, no lo uso. Mira, hay pero una pregunta que pregunta prohibido. Vamos a eso antes eh, de que tú hagas la pregunta. Vamos a ver. Carolina, por favor. Sí, es Reinaldo Hernández desde Osto, les pregunta. Dice Jaime David que Gonzalo implementó el sistema de asistencia vial. En, en Pedro, como país, somos el que más muerte tiene en accidentes de tránsito de toda América Latina. ¿Cómo se explica? Eso? Sí, pero eso es un tema de... de que tiene que ver con la DGC, no tiene que ver, el otro es asistencia vial, o sea, en caso de emergencia, o se asiste, sí, sí, en caso no de ser de, opción, de vale. seguridad vial. El otro es un tema que, por lo menos, él hace la pregunta en sus partes, pero en el fondo es un tema que tenemos que poner la Doy atención. La o sea, que, que la hoy la sea, line, que hoy line. sea la segunda causa de muerte de jóvenes de 18 a 35 años, eso es muy preocupante, pero eso es un problema de uso eh, de casco protector, eh, porque el 60% de eso, son traumatismos cranoencefálicos por no estar con el casco protector. Así, o sea, para que ustedes vean cómo está la estadística. Y los políticos le tenemos mucho miedo a aplicar la ley, porque si es otra cosa. Como no hay una sociedad organizada que nos obligue, porque aquí tenemos un discurso dual. La gente quiere dos policías: uno que ponga el orden y otro que me dé un chance. Sí. Quiere dos políticos: uno que sea serio y otro que me regale. Quiere dos conceptos de ética. Que no vengan aquí a parir mujeres haitianas de la nacionalidad, pero se van su mujer va y para en Miami para que su niño sea norteamericano. O sea, que mi mujer sea seria, pero para el vecino sea flexible. Esa <risa> ambigüedad es grave. Aquí tenemos que aplicar la ley. El que no ande con casco protector está tentando contra su vida y el estado debe proteger eso y a veces el estado es débil en aplicar la Ese ley. Ese sería el remedio para prevenir para prevenir eh, la Uno muerte. de los remedios. Mira, no todo, Jaime, uno, uno de los remedios es escuchado... la conciencia colectiva también de que la sí. gente entienda que debe usarlo. Mira, yo regreso a la política. ¿Te he escuchado? Todo es política, mi señor. Te he escuchado hablar de Gonzalo. ¿No cree usted que el PLD y Danilo Medina han, transform, han transformado de quien, la figura de quién debe ir a la presidencia como la más importante empresa que tenemos todos los dominicanos o cualquier país. Y han comparado, es decir, han minimizado en la intelectualidad y en la preparación de Leonel Fernández y la experiencia de estadista que ha demostrado ser Leonel Fernández de la cual usted fue en su primer periodo, tuvieron la oportunidad de compartir la presidencia. Gonzalo Castillo tiene, si el informe PISA evalúa a Gonzalo en sí mismo, va a romper los esquemas de lo pésimo en lo que hemos estado viendo en su formación. Ese es su criterio. Es mi criterio, te lo estoy diciendo. Obviamente que para mí... ¿Cómo ustedes contrastan toda aquella capacidad para colocar y hablarnos a nosotros de que confiemos en un hombre que no conoce de lo más mínimo cuando habla del 4%, cuando parece que no se empeñó en, en, en conocer las la estructuras del Estado? Y así todavía ustedes insisten, o Danilo insiste en eso. Mira mi señor, nosotros somos el partido de la liberación dominicana, que en este momento es el único partido político con profundas raíces culturales en la sociedad dominicana. Los otros son agrupaciones políticas o simpatizantes, pero no tienen una estructura todavía como la tiene el PLD o como la tenía el PRD antes. En la realidad. Eh, Cuando Juan Bol le dijo que ya no iba a ser. Nosotros lo mismo? somos el único partido que ha sido capaz de tomar a dos jóvenes de procedente de familias eh, económicamente eh, humildes. Eh, pobres, digamos, pero preparados y a hacerlo presidente de la República. Y los dos lo hicieron muy bien. Recuerdo siempre que minimizaba al doctor Peña Gómez, al doctor Leonel Fernández. Por la que juventud. Bueno. Lo hicimos tres veces presidente. Después que si el compañero Danilo Medina no tenía carisma, que no tenía que ser que mire qué bien lo ha hecho. Hemos ido haciendo cada vez mejor las cosas. Nosotros no se nos ocurrió elegir al compañero Gonzalo Castillo porque queríamos... Contradecir la posición de otro compañero. Por lo menos mi decisión también fue bautada en que necesitamos cambios, necesitamos otras caras, necesitamos demostrar que de verdad el PLD es una fábrica de presidentes, que nada más no fabricaba dos. Pero a nosotros Entonces, nos sorprendió compañero... que Jaime David no estuviera en al lado de leonel Fernández, que en todo el trayecto, incluyendo en los ocho años o los siete años que tiene fuera del poder, sino haciendo vida como presidente del partido y como político. Jaime David hoy no está No, no, es que Jaime David es PLDista Y tiene su propio cerebro yeah. Y entendíamos que en este momento Convenía al país otra cara nueva Dejar crecer nuevos liderazgos En el PLD Buscamos a una persona eficiente Y no engañaron es, a los Buscamos otros. una persona, yo lo dejé que hablar a usted de a una persona eficiente oh, Está yeah. bien Aquí va, Ay, David no te dinámico, aplicamos el poder aquí. No, no, es, no es, es un demócrata. dinámica lo que Dinámica. No Buscamos se, se, una persona cercana, afable, que haya demostrado capacidad de eso. Mire, mi señor, Gonzalo Castillo es un gran ser humano, con muchas capacidades. No minimicencemos a nadie como yo. Yo era PRDista y recuerdo cuando los Jorge Blanquista acababan con don Antonio Guzmán. Que será bruto, que era. Nosotros éramos de Guzmán en mi casa y, y luchamos por don Antonio Guzmán. Se ha demostrado don Antonio Guzmán de los tres presidentes que tuvo el PRD fue el mejor. aparte de los siete meses de Don Juan, pero de los que completaron su periodo. O sea, entonces, en el fondo, hay que el PLD mo debería mostrar que, como decía Juan Boa, era un partido de líderes y como decía el propio doctor Fernández, era un una fábrica de candidatos. Pero bueno, una fábrica no podía nada más fabricar dos. Tenía que fabricar más, hay que ser abierto, hay que reconocer, hay que tener la humildad de reconocer que Gonzalo Castillo ganó y ganó porque tiene condiciones. En el PLD no votamos como borregos, todos a seguir por lo que nos va, no. En el PLD votamos por lo que creemos que conviene más al país y lo que conviene más al Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, doctor, doctor eh, eh, déjame hacerle sí. la pregunta. Ay, me ya te voy para a pedir concluir. que no, no elija por mí porque para mí no, es, no existe esa en, en Gonzalo no existe esa No pero es la democracia. Mi se, mi señor el respetado yo sí. lo que quiero ver es que nosotros los adversarios hagan un acto sí. de proclamación de una candidata tan sólida como Miledis Núñez, tan buena no, y que no, haya venido no, Gonzalo y haya hecho otro discurso que la gente se quedó con satisfacción entonces ese Gonzalo que habló allí con tanta fluidez y muy claro en lo que dice la gente no le pareció que era el bruto que en las redes sociales quieren presentar, al fin y al cabo yo lo que le pediría a usted, haga, una, haga un análisis de si no es lo que más conviene al país, no eternizarse en unos líderes nada más, sino crear nuevos líderes que puedan airear el espacio para que también nosotros podamos llegar alguna vez. Doctor, doctor, eh. el cuadro político que usted pinta con su pincel, me interesa verlo para analizarlo y sacar provecho de ello político, pero quiero hacerle otra pregunta en otro en otro matiz. San Francisco de Macorís, con un potencial ecoturístico en las montañas, San Francisco de Macorís con un potencial turístico interno, por algunos atractivos. Usted con la experiencia que tiene, ¿cómo ha llevado usted y otras personalidades, muchos de ellos anónimos, a la provincia de Hermanas Mirabal, a enseñarla al mundo? ¿Qué debiera de hacer San Francisco de Macorís? Bueno, imagínese nosotros decirles recetas, ...a otro pueblo, en este caso usted me está preguntando... ya, ...yo no lo hago como liderazgo político partidario... ...más bien como ciudadano de la provincia hermana Mirabal... Atrevido y ...lo primero subido. es elaborar un plan... ...nosotros desde los años 90 hicimos un plan provincial de desarrollo... ...y cada cuatro años lo revisamos... ...y lo revisamos con las diferentes fuerzas políticas... ...las que hay, las nacientes, las, las, los párrocos todo entre todo... ...y lógicamente cada uno desde su espacio hace lo que puede... Y tenemos un plan provincial de desarrollo turístico, un plan provincial de salud, un plan provincial de desarrollo agroforestal, un plan provincial de prevención, de promoción de estilos de vida saludables. O sea, eso tiene que ser las fuerzas vivas de la sociedad, que estén apostando a proponer cosas. Ahora, no creer que, que el gobierno lo va a solucionar todo. No. Cada uno debe ir luchando. Hay cosas que las tenemos que proponer, bueno, pues las vamos a dejar para el próximo cuatrenio. Porque... No la, no la logramos por ningún lado O sea, tiene que ser Sentarse a discutir los, Las organizaciones populares Las organizaciones ecologistas la, El empresariado Por sobre todo el liderazgo social De la provincia Yo estuve esta semana con el compañero Gonzalo Castillo visitando A Monseñor Fausto Mejía Vallejo Una persona brillante sí, claro. En términos conceptual Una persona ejemplar él puede ser un gran, un impulsor, gran impulsor sí. de convocar los diferentes municipios, recuerden que es una provincia muy larga y multiforme. Sí, los sí, intereses sí. a veces del sector arrocero no son los mismos del sector ganadero. Sí. Los intereses del sector comercial no son los mismos de intereses a veces de otras áreas. Creo que, pero tomando esa particularidad y bajo el lema de la unidad en la diversidad, quiere decir vamos a unirnos, se podría trazar, porque la provincia de Duarte, hay que recordar, es la líder sí. de nuestra región, sí. es la cabeza, es. es como la, el corazón, porque no hemos sabido la, explotar esa una parte. lengua desde aquí hasta el Bajo Yuna, <risa> sí. como una lengua sí. en el medio. Sí, sí. Entonces, claro, aquí no somos una sociedad que estamos dividida por regiones, porque uno no sabe cuál región somos, pero en realidad la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís son... Un espacio interesante. Yo me gustó mucho por eso cuando Milady habló de la planificación urbana, porque hay que evitar eso con la idea que hay ahora de la circunvalación, hay que evitar que San Francisco Macorino pase lo que pasó con la avenida Antonio Guzmán, que cuando la hicimos hicimos una cosa que no estaba planificada para 20 años. Hoy es un tapón permanente para salir desde aquí, de la policía. Hasta allá sí. tenemos que pasar más tiempo que lo que usted pasa desde Mirabel. Es una necesidad. Hasta de Mirabel, la Mirabel. Esa es la realidad. Jaime la David, gracias pregunta, por. Eh, ah. Le segunda una preguntita a través okay. del de WhatsApp. Eh, Tony le pregunta que si usted recuerda cuando era gobernador en Salcedo, que Ubaldo lo pasaba por Canete hacia Buenavista. Esos caminos. Era sena, yo era senador, era. Senador. Me gustaba eh. cenar. Ok, dice él, que los ca esos caminos están igual o en peores condiciones y que usted había prometido arreglarlos. Creo que el que está hablando se le olvidó, tal vez cuando nació no sé quién, que eso, esa, eso tuvo asfalto, tuvo agua y tuvo electricidad cuando nosotros éramos senadores, porque hicimos una gran alianza con el gobierno en ese momento, que era de la oposición, el doctor Balaguer, para yo votar por unos votos, por un proyecto del BID, lo cambié por a faltar la carretera de Canete, la carretera de tenargas Gaspar Hernández, creo que tiene mala memoria. Ahora, con esas necesidades que yo reconozco que ahora hay, porque los caminos se deterioran, hay otras autoridades que deben ir a dar frente. Yo, en todo caso, soy un ciudadano en la provincia de Urbana Mirabal, pero teníamos primero que luchar por el eje central de Tenar Gaspar Hernández para el desarrollo turístico, y ya lo logramos. Ahora hay que seguir esa lucha, por las laterales que es lógicamente lo que bueno. supongo que está hablando Jaime, Excelente, muchas gracias por muchísimo. tu tiempo por venir a compartir sí. estas ideas te reconocemos el trabajo social que estás realizando en Salcedo y qué bueno que hayas logrado compactar acuerdos para poder producir como fue el festival de cultural de Hermanas Mirabal hay que recordar una cosa yo apoyo lo que ellos deciden yo no soy miembro del comité organizador del festival no, no, yo ayudo por detrás con el Espíritu Santo, que... pero en el fondo es una decisión colectiva ya. Y les sí. quiero decir gracias a ustedes sí. por permitirme disentir a veces o estar de acuerdo con lo que ustedes ven a veces. Pero lo importante es que nos sigamos viendo. Y que vuelva pronto a nuestro Muchísimas espacio. Este es un espacio plural, como tú lo has visto, es un panel donde te puedes desarrollar. Y la gente sé que va a tener una... Y a lo que no podamos entendernos, salud mental. Muchísimas salud. gracias, Jaime David gracias. Fernández gracias. Mirabal, Doctor. miembro del Comité Político y ex-Vicepresidente de la República. Vamos a una breve pausa, nosotros continuamos con más. No Gracias.